Bien, ...hoy presentamos un nuevo ecopunto... Eh, ...que ha construido la empresa pública Sadeco... ...en la calle Capitulares... ...los ecopuntos son eh, proyectos estrellas... De, ...de nuestra empresa pública... Eh, ...se trata de sacar los contenedores de la calle... ...y guardarlos en estos espacios... ...espacios que son eh, climatizados... ...espacios que además, eh, bueno... ...utilizan una autolimpieza muy importante... Eh, ...que hace de los espacios que sean sitios muy higiénicos... ...además se puede reciclar los residuos... ...el cartón, el vidrio... Eh, lo orgánico y lo inorgánico, y bueno, eh, afecta fundamentalmente a unas 160 familias y los diferentes, bueno, el pequeño y mediano comercio, la hostelería, que son grandes productores de residuos y tienen este ecopunto cercano donde, bueno, pues lo pueden utilizar. Eh, con esta tarjeta eh, se puede acceder al Ecopunto es una tarjeta que facilita a la empresa pública como no podía ser de otra manera y que está a disposición pues no, pues de todas las personas, de todos los cordobeses y cordobesas que están en el entorno y que pueden beneficiarse de este Ecopunto.